Soy de Saltillo, donde estuve recibiendo unas amenazas por problemas de acoso. Entonces me fui a la Ciudad de México un año con una beca que me ayudaron a conseguir. Pagaba 3.200 pesos al mes de renta y prácticamente me solventaba con la beca que me habían dado y unas prácticas. Cuando pasa lo de la pandemia, se para toda actividad escolar y laboral. Todo se me empieza a complicar. Y pues mi familia, como tiene muchos problemas económicos, no me puede pagar nada. Buscamos pagar menos de renta, pero aún así yo ya no podía solventarme allá. Eso hizo que tomara la decisión de regresar a Saltillo a pesar de que mi vida todavía corre peligro. Intenté huir, pero no lo logré.